Aquí, aquí une buena compa sígame <risa> oh. protestemos pero nos vamos a mojar el guanaco con la molotov eso no es problema de <risa> vamos al templo de los compas funados Llega <risa> el de 9 protesta todo el tiempo tira no existe, una moro, botellita chitubare. masacra al gobierno de construye. Si el nueve, protesta todo el tiempo, tira una botellita, vas al gobierno, chichigan, chichigan, chichigan, chichigan, chichigan, chico, loco gang, si mueve el 89, protesta todo el tiempo, tira una botellita, vas al gobierno, Papo fulero, repetí ese queso. Oh, chichigan.